A 41 años de su creación, el Festival Internacional Cervantino se ha consolidado como uno de los más relevantes del mundo. Pero no solo es el festival oficial, ya que durante esos días en todo Guanajuato encontraremos las calles llenas de magia, pasión, pero sobre todo mucho arte. Ya que encontraremos el Festival Internacional Vive Alterno, que en esta ocasión celebra su emisión número 31. El Festival Internacional Vive Alterno Cervantino le ofrece opciones gratuitas en la Plaza de Los Ángeles, con grandes exponentes de la música como son Triciclo, Circus Band, Exqueban, Factotum, La Resistencia de México, Chao el Esqueleto, Teposhkali, Olimbantu, Inoxia, Los 28, Eternal Spin Phenomenon, Los Magnánimo, Lucky Bastards, Mirlos, Xochichiwa, entre otros. Además, este año agregarán varios rubros como son el Concurso Nacional de Estudiantinas y el Primer Concurso Nacional de Bobipe, estos dos creados por Transmutaciones Producciones en coproducción con Sots TV, con el objetivo de emplear la oferta cultural para el público local y foráneo que transite por esta zona en el marco del Festival Internacional Cervantino. El Festival Internacional Vive Alterno Cervantino tendrá la presencia de Loki Noriega y Gaby Valderas con el espectáculo Una Pesadilla en el Armario y prometen tener muchas sorpresas tanto para los visitantes como para los participantes, ya que habrá transmisiones en vivo y cobertura de todo el festival. Para mayor información busca abajo el link de la página del Vive Alterno Cervantino. Además estará el Festival Callejero Cleta que presentará como cada año sus propuestas teatrales, Aún no se ha publicado su cartelera, pero esperamos lo haga en próximas fechas. Para más información, visita la página que abajo se describe. Y por último, pero no menos importante, el festival oficial, el cual hace unos días anunció el programa de actividades para el Festival Internacional Cervantino 2013. A celebrarse del 9 al 27 de octubre en Guanajuato, tendrá a grandes personalidades internacionales. En esta edición, el festival oficial contará con dos ejes temáticos que guiarán su programa. El primero, titulado El arte de la libertad. Según la página del festival, está dedicado a honrar a aquellos artistas de distintas épocas y disciplinas que se han enfrentado a la violencia, a la discriminación, a la injusticia, y han reaccionado frente a la adversidad o el miedo a través de sus obras. Los invitados de honor son Uruguay y Puebla, los cuales mostrarán la gran variedad y riqueza de sus tradiciones culturales y artísticas. Otra novedad del festival es que se ha puesto en marcha el Festival OM21. Este propiciará la escritura de nuevas óperas en las que colaboren un compositor, un libretista y un director de escena mexicanos. Para iniciar el proyecto, se llevará a cabo el estreno mundial de Bola Negra de Marcela Rodríguez y Mario Bellati, con dirección escénica de Jesús Rodríguez. Para más información, comprar boletos o ver la cartelera completa, visita los links que abajo se describen. Además, ponemos a tu disposición los diferentes paquetes turísticos que Sobs TV y Transmutaciones Producciones tiene para ti. Los paquetes incluyen hotel, transporte redondo, hospedaje, alimentación, en fin, todo lo que necesitas para pasártela muy bien en este Cervantino 2013.